Prilines, estamos en San Ildefonso, la granja de San Ildefonso y el pueblo que tiene alrededor que vamos a visitar unos prilines que han montado aquí un negocio y de paso os lo enseño un poquito cómo es, ¿vale? Vemos que hemos visto hay un centro de estética que funciona y aquí, mirad, un doner kebab. a ver si os lo puedo enseñar que también está funcionando ideas de negocio para repoblar españa aquí tenemos el doner que va te están funcionando ellos tienen mucha actividad y ya os digo prelenas estamos en la granja de San ildefonso mucho trabajo no solo una persona, ¿Solo una persona? Una persona. bueno hay un ayudante ahí ¿no? Este no rápido. esa no ayuda rápido Ay, esa, no no es es ráfido ráfido. esa no es la ayudante sí. yo no me pues veo. nos ha llevado toda la comida allí muy bien no, yo no, yo no, tú yo sí, no una persona y otra no, no, no que te quiero decir que cuánto lleváis aquí trabajando muchos, eh, dos, años. dos años ¿Y bien o no, funciona bueno, el negocio aquí verano, mucha, gente. mucha gente verano en invierno no ¿Pero estás? ¿Pero estás o no? Sí, O sea, que como si... Sí, claro. <ríe> que nada. Pues dale, ahora ya... Es que ya tiene también un negocio ahí de... De gominolas. Se ha montado sí. ya un negocio. A ver cuánto nos cuesta, Prilines, que ahora nos van a cobrar. a ti que seas de la India. ¿De aquí? Sí, no, sí, de Segovia sí no, de Pero de la India no sí, de la India El, y de Él es de la India, ¿no? ¿De donde me digan? De, No, pero yo te veo de Segovia, ¿no? ¿O ¿no? no Pero tú no cobras, ¿no? Yo soy de la, aldea. de la aldea Yo soy de la aldea Pero cobrar, cobra él solo, ¿no? ¿O no? Eso ya ¿Eh? Bueno, aquí ves que están trabajando en aprilines me ha cobrado el hombre 21 euros, pero era mucho, eran dos calamares, cuatro o cinco aguas ah, y una Coca-Cola. Y mirad lo que nos enseña aquí Melody. A ver, lo ponemos. Este es, eh, un salón de belleza eh, del, eh, de los antiguos dueños del local nuestro, de Chuchelandia Ajá. Así que recomendadísimo. Recomendadísimo. Ahí me hago las uñas. Muy bien. ¿Y los atienden? Genial. Genial. Esta es la churrería ¿okay? del pueblo. Del pueblo. Esto es así, desde de las, las 3 de, 3 de la, mañana. la mañana Hombre, yo lo que veo que están aquí los negocios en pie Sí, o sea, sí, total. Que, total que es lo que le decía al del que va Y es la churrería, claro, que ahora, ahora está cerrada sí, todavía en este la, momento tarde, Y, tarde, y luego tarde, empieza y a y funcionar, y claro Mira, los aquí pone Pues esto tiene que tener tiempo también verdad Es que el chocolate con churros bien preparado, vamos Vamos por aquí que viene un coche. Muy bien, Fabi. Pues ahora vamos la... a ir a, a tu negocio. Sí. Melody. Librería, es el... librería. Ah, esta es la calle. Aquí es donde trabajo es yo. La calle la aquí trabajas tú. Sí, ah, es verdad. Mira, mira. mira. ¿Y viene ahí o no? Sí, bien, bien. Bien, ¿no? ¿Y te costó mucho encontrar el trabajo? ¿O cómo, no, ¿cómo o... se postula ahí, Antonio? Eh digo para los prilines para. Este están... están buscando, sí, están buscando sí. no digas eso que te van a bombardear <risa> sí, sí. estás en los 30.000 sí. bueno habrán unos cuantos Antonio habrán unos Aquí, cuantos Antonio no, no digo los 30.000 ah, bastante, los... bastante, si sí, sí, no me van a localizar <risa> muy fácil <risa> sí. si me dices que están buscando prilines, sí. están, bueno que postulen el día no que busquen claro. ellos sí, sí, sí, como sí. dijiste tú, no que es lo sí, suyo ¿no? Porque sí, estos... sí, sí, sí. el otro día pues sí me, me comentaban tengo un amigo que trabaja en el campo y con lo de la absorción esta me lo dijo que en el día en un, eh, estaba buscando un pescadero. Esto no. era en Madrid. en Madrid, alguien que manejara bien del pescado, que lo sepáis, tienes sí, sí, a Aplicar sí. directamente por la página, ¿no? Sí, sí. ¿Tú o... lo hiciste así o cómo lo hiciste, Antonio? Eh, también. El... Esto no, nosotros llegamos aquí por una Recomendados. Recomendados. Recomendado, sí. recomendado. sí. Necesitaban personas. O sea, recomendados. Con... Sí. que ahí se encuentren. ¿En serio? Sí, sí, sí. <risa> recomendados. Bueno, yo lo dejo en vuestra mano. Yo sí, sí, no, sí. No, no, no. No, no. no digo Recomendados porque necesitaban eh, personas con documentos al día ah, y ya esa, nosotros tenemos esa, permiso esa y todo claro. todo claro, eso. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. totalmente. Eso es muy importante. Totalmente. totalmente. Y entonces cuando llegaron los... Permiso a ver, de trabajo, sí. de tener todos sus documentos. Nos hicieron pruebas, vimos si nos gustaba el pueblo, nos enamoró. Sí. Y aquí estamos... El pueblo se ha enamorado, ¿no? Total. Mira, aquí, aquí un obrador, un pan, ¿no? No, sí. Marco. Este es uno de los panes que vendemos en el negocio también. Ah, sí. Tienes acuerdo aquí con ellos, ¿no? Sí. Así. Sí. Y vendemos yeah. el pan de balsaín, que es el único en todo el pueblo, que es un pueblo de al lado, pero solo nosotros en el local lo vendemos, vale. que es súper. Artesanía en cuero, ahí. Sí, esta es como la Chiquín. calle principal, ¿no? De todo sí, la el... calle de la Reina. La, la calle de la, la Reina, reina sí, se llama, Tony. Este es el portal de la entrada de la calle de la Reina, allá al fondo. Ah, mira qué bonito. Sí. Claro, claro, claro. Eh, esta es la, la que es. hacia la plaza, la plaza Y los jardines, esos por donde quedan, por sí, otro. A, aquí a mano derecha. A mano derecha. Sí, ya vamos. Vamos, sí, bueno, si sí, vamos, vamos a dar el negocio, de pasar. Claro. Pues Pirilines, vamos a ir ahora al negocio de Melody. Del mercado y aquí. Antonio, mirar el mercado que nos lo va a enseñar. ¿Lo está, lo están, eh remodelando, ahorita está en obras, pero ya pronto pronto lo irán a abrir a otra vez, a reabrir. Veo que hay actividad, sí. sí, sí las terrazas, todo. Oye, ¿y ¿cuánto puede salir aquí una casa? Antonio, eh, un piso, un, un alquiler. Por lo menos nosotros estamos eh, ahora pagando 320 euros. ¿Por la habitación? No, por, por un piso. No me digas. Sí. ¿Una sola habitación? Tú sabes, en Madrid... Eso no vale ni una, pues ni, una, ni, una, ni una habitación. O sea, ni, ni eso. Ya, ya están casi por 400. Sí, es que nosotros inicialmente pagamos 350 por una habitación. Claro. ¿sí? Y aquí, sí, repítelo para los prislines. 320 pagamos nosotros por un por todo el piso. El piso sí, sí. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene una sola habitación, uh -huh. su baño, sala, cocina, comedor, todo. Pero bien, cómodo, ¿no? Cómodo, cómodo. Fíjate. Sí. En un segundo, uh -huh. tenemos vista de, de ambos lados: hacia un lado el pueblo y hacia el otro lado tenemos la sierra. Muy bonita vista! ¿Qué <risa> ¡Ah, mira el negocio! Llegamos sí. al negocio de Melody de Antonio ¡Mira! ¡El paraíso! ¡El paraíso! ¡Mira, Fabi! ¡Mira su negocio! ¡Muy bien! ¡Claro, claro! <risa> Lo van a preparar a Espera, Kisi, deja pasar al carrito ¿eh? Genial, Antonio Oye, sí. Adelante Vamos, bien, Kishi. Bienvenidos. Bienvenidos gusta, <risas> gusta, Madre mía, qué chulí por favor. <risa> Joder, Melody. y aquí no puedo pasar mucho, ¿eh? Aquí tenéis un buen cliente. Aquí tenéis un buen cliente. Ya, ya sabes. A mí, mí las chuches me pierden, Por jumper. Sí, eso es encantado. Y ahora bueno. Prislines, estamos en el negocio de Melody y, y Antonio, su pareja. Tenemos, vamos a cumplir mañana sábado. Una, sí, semana. una semana, una semana, ¿De haber, de haber tomado, sí. y cómo habéis hecho para tomar este negocio, cosas me gusta cosas sí, del, del destino, decir? cosas sí. del destino, sí. Total. Eh, como le, en donde les mostré la peluquería, como allí voy, eh, yo restauro muebles y yo quería montar una galería, algo de eso. Y le comentó a la chica que me hace las uñas Le digo, no, es eh, algo aquí, ¿cómo sería? Me dice, pregúntale a mi papá, el dueño de la peluquería Y cuando me dice, no me lo di es que en donde has alquilado Porque nosotros tenemos alquilado un local en donde hago la restauración Y no está ubicado en una calle principal Y él me dice, a forma de broma, me dice No me lo di ahí tienes que empezar a hacer la clientela Llevar a los clientes allí Te traspaso la tienda de Chucho Y yo, o sea, para mí era... Algo como muy, muy grande, o sea, no que no fuera capaz, pero yo dije, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, entonces, bueno. O sea, te lo dijo él. él pero Tú poco... buscando el local y es él el que te dice. Eso, sí. me, lo, me lo dice. Que es lo bueno que la tienda de chuches ya tiene la clientela. 15 años de clientela. O sea, pan, nosotros este, abrimos Por lo y menos ya. nosotros vendemos Era el, el pan del, del pueblo vecino, Eso. que es un pan muy reconocido aquí en la zona. Somos los únicos aquí en el pueblo que lo... ¿Que lo, que lo vendéis? Sí. Que es Eso un buen era, pan. Uh, lleno, mañana. mañana esto está lleno. Fíjate. Sí. sí. Y a veces sí, lo que pedir y bueno... No, no. ¿Y qué hiciste? ¿Lo pensaste? ¿Se lo consultaste Uy, a Antonio? ¿Así? Sí, sí Se también. lo uh, consulté y me dijo a por ello, como dicen aquí. Mm. Antonio, te, detrás no, no, no, de cada no, no, gran no, mujer hay un no, gran no, hombre. No, un no, gran no, hombre detrás de cada gran mujer. Aquí es al revés. Sí. Emprendedores venezolanos. Que estar... sí. no, no, no, Tenéis que estar sincronizados, ¿verdad? Sí, sí y bueno, es muy importante Él no se lo había comentado a su esposa que Ni siquiera, él, ni ella siquiera él, ella Que es... ella era la que está aquí pues, Ah, o sea, el es... que te la ofreció no pues se lo había dicho a su esposo El esposo de ella, que es la que trabajaba y él, aquí Y sí. prácticamente fue entre broma y broma. Entre y, broma y serio Y, serio. Sí. y cuando le, le digo Luis, dame el número de tu esposa, si nos interesa y él él dice, se asustó. ¿sí, ahora te, como decía, a ver cómo <risa> se lo digo a sí, mi mujer, ¿no? Sí. Que le he traspasado. Sí, sí, sí, sí. Pues que le se lo he propuesto. Entonces, Ana. Pues dice: ¿Qué me estás contando? Que no, o sea, mi tienda, porque ya la van a operar. Y entonces, todas esas cosas coincidieron. Y bueno, Mira, al final. Vienen unos ¿verdad? clientes. Ahora no los dices. Ajá. Espera, te dejamos que atiendas. Fabi, elige lo que quieras comer. Elige lo que quieras. sí Sí. Ay, qué bien. <risa> De ¿Cuánto, Dame uno. Vale. El negocio tiene mucha actividad. Acaba de abrir y ver vosotros mismos que está petado. Podéis ver que está petado. Monedas hay mucha actividad ahora seguimos contando y vamos a ver si hacemos un vivo. Sí, sí, grabando la trabajando que vean los prelines que no para una familia, son... una familia emprendedora sí. pues tenéis que estar contentos Jopé. por lo menos ya... habéis tenido muy buena idea o sea, y la habéis sabido aprovechar ¿eh? Sí, yo cumplo el mes que viene eh, cumplo un año aquí en el día y eso me ha servido mucho uh, claro, me... te ha dado una estabilidad exactamente, y o... sí, he aprendido mucho en lo que es comercio, ah, el comercio seca, es comercio minorista que es ¿no? todo lo que es reponer eh, los pedidos, ya, unos, ya más o menos ya... Ya sabes tú cómo sí, va es. esa logística. Exacto. Que no debe ser fácil. Ya vi en lo que habías grabado en Instagram, sí, que lo sí. estaba llenando. ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo vi. Sí, sí, sí. sí. sí. sí tu Instagram si quieres, a para ver. que lo vean los prilines Sí, el... No sabes el, el de de melody, melody, vamos. Tu Instagram bueno, es... Melody? Melody? Ah, no, arroba... Vale, vale, vale. Ya, va. ya va. Bueno, <risa> ahora lo ponemos, ahora lo ponemos, que Melody está trabajando. Sí, sí, sí. Estoy ocupadita, ¿verdad? ¿Y tú quieres? Estás muy grande, ¿verdad? Ya uno más menos que... Yo lo vi que... y la clientela, clientela es Es clave. Que os, ani... os acaban ah, de invadir. Sí. Eso es sí. maravilloso. Total. Imaginaros el que abre el negocio town, y no le entra, entra a nadie. Exacto, exacto. Los ¿Y qué pasa? Disculpa que te interrumpa. Todo, todas las mañanas. O sea, no hay un día que podamos decir no abrimos en la mañana porque toda la gente del pueblo viene por el pan en la mañana el entonces, famoso pan de pueblo que tenéis sí, ahí aquí, detrás que está agotado, que ya, ya veo acabó. que está casi sí. agotado entonces eh, yo antes de abrir ya hay gente acá esperando que llegue el pan ¿y a qué hora abrís? ¿cuál es el horario? 9.30 sí, ¿hasta sí? ¿En qué en hora? Verano ya miraremos. Ya mira, en verano a lo mejor a las 5, a la 5 abrís Ayer te casi a la Sí, porque yo te noté un poco agobiada por lo de abrir a las 5. Claro. Un poquito, mucha... que es normal, claro. Sí, sí. No, no, ya he visto la mira, más, porque... más, más, más. O sea, mientras no, has... no abría, era... Sí. Claro, no, no, es que el negocio hay que facturarlo. Sí. Están no, no, no, no, no, no, no, no, paramos paramos paramos paramos y líneas aquí veo que alquilan una floristería que no es lo mismo una floristería que una que las chuches que tiene pero mirad el teléfono si lo queréis mirad. aquí lo tenéis se alquila se alquila 6060 380 con el 34 floristería cuidado que si ven Fabi ¡Pinado! Fabi, eso fíjate lo que puede pasar ahí ¡Pinado! ¡Pinado! madre mía, la ley de Murphy Vinaroz es todo el año ¿Vinaros el... es catalana? no, es no. de Castillo El primer, la... primero que encuentro es de Castillo y entonces tú la mejor forma de donde más trabajo ves que hay es de esos binaros, pueblos binaros. es en y ahí importa un poco la, la época ¿no? ¿No? ¿no? ahí siempre hay trabajo Vinaroz, de sí. si y Carlos, Vinaroz y Ben Carlos, sí. Son sitios de, de, de fábricas, de, de mucho, sí, sí ¿no? De faenas, sí, polígonos industriales. Y el que es turístico es Vinaroz. Es Vinaroz. El, Binaros? Sí. Sí, de, porque, porque, el es, peñisco sí. ya no te digo porque te digo que solo tiene vida de... Claro, de, de verano. De pascua a octubre. De pascua es abril, ¿no? Abril. Digo, ahora. Ahora, ahora. empieza hasta... Hasta abril. ¿Y cómo te llamas, por cierto, amiga? Tú? Yo Teresa. Teresa yo Luis. Y esta Gisi, esta pequeña se llama sí. Pues la mía a surí. Surí. Surí. Surí. Y aquí no hay marchada aquí. Prilines, os voy a leer un poquito aquí de la granja de San Ildefonso, ¿vale? Eh, es una población que tiene 5.000 habitantes. El real de San Ildefonso es un conjunto monumental situado. En la ciudad de San Ildefonso, aquí en Segovia. Se le conoce a la granja debido al nombre del palacio que está en aquí. Mira, os lo enseño, que estoy justo enfrente de ese palacio. Este es el palacio, ¿vale? Para que lo veáis. Y esa es la entrada a los jardines de la granja. Os sigo leyendo un poquito. Os lo leo y mientras veis cómo entra la gente a ver el palacio. Dice: el real sitio de San Ildefonso fue construido por el rey Felipe V en el siglo 18 como un lugar de descanso para la familia real española el sitio consta de un impresionante palacio una serie de hermosos jardines fuentes y una capilla estamos ahora en la entrada vale no podemos entrar porque está aquí sí. el palacio fue diseñado por el arquitecto italiano Filippo jugarra se caracteriza por su estilo barroco el interior del palacio cuenta con una gran cantidad de obras de arte frescos pinturas de algunos artistas los jardines de este real sitio son uno de los mayores atractivos del lugar los jardines se extienden por más de 146 hectáreas es donde veis ahí que está entrando la gente la más famosa de estas fuentes es la fuente de la fama y nada, Prilines, eso es un poquito el pueblo que es donde hemos visto antes tiene numerosas oportunidades eh, para realizar al aire libre como senderismo ciclismo paseos a caballo paisajes de la sierra de guadarrama en resumen san Ildefonso es un lugar encantador que ofrece una mezcla de historia cultura y gastronomía destino turístico popular en la región y como hemos visto nuestra querida familia venezolana felices aquí emprendiendo veo un pueblo con un turismo a lo bestia o sea yo veo aquí a todo el mundo vamos funcionando funcionando no sé qué decía el del kebab, que va que eso pero vamos ahora que nos cuenten nuestros amigos de venezuela qué tal va el negocio porque ya lo habéis visto que está a topo Trilines. y quise aquí aguantando verdad que sí claro como tiene que ser. pues PrILINES ya nos vamos del pueblo y solo quería enseñaros estas bellas casas que por 300 euros encontréis la casa en la, en la, en una habitación que os dan en madrid que os dan la casa entera eh, las he visto muy bonitas mirarlas un poco y, y juzgar vosotros mismos aquí lo veis yo lo veo bastante interesante esta por ejemplo con reforma y, y casas bonitas no sé si preguntarle a este señor cuánto puede costar una casa. Señor, ¿usted sabe cuánto podría costar aquí un alquiler de una casa? Un alquiler de una casa. ¿Entiende? Depende, claro, como todo, ¿no? Pero por dónde sí? podría andar. ¿Sí? Ahí. ¿Qué sigue ahí? Y la alquilan o no. no está, está ocupada. Está ocupada. Y como por cuánto... Si no estuviera ocupada... 350. 350. ¿Y cuántas habitaciones tiene la casa más o menos? Dos habitaciones. Dos habitaciones, 300. Fija, que en Madrid eso no lo encuentras. Ya lo ves. En Madrid te alquilan la habitación solo por ese precio. Ahí, ahí está señor, que muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos. poner like, poner like, compartirlo en redes sociales y decírselo a tres personas. Y muchas gracias a este amable señor. Es usted de aquí, del pueblo este. De al lado. ¿Cómo se llama Pero, el pueblo de al lado? Palazuelos. palazuelos. Vivo, vivo aquí. Vive usted aquí. con pues muchas gracias, señor. Un abrazo. Vivo aquí es el portado. y la vivienda eso sí. pues muchas gracias amigo no, nos vemos vale. saludos a todos los clientes gracias gracias